Yo he pasado tiempo en la habitación perdido, buscando tu calor y frío. Ya nunca sale el sol. Hola, me siento mejor. Ya no aguanto esta presión distinto Sé que todo cambió, no recuerdo tu último adiós. No me contesta, no sé qué te cuenta. Yo quiero verte, pero a ti te molesta. Tengo pendiente. Todo el mundo Tanto me busca la pared desde mi cuarto, saben nuestra no lucha. Si quieres pelear, yo te espero sin arma. Hagamos del amor, un delito sin trampa Y nunca lo llegaste que perdí otra vez. Mucho que he pasado, ya no hay tiempo que..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 Dale. Hola, me siento mejor Ya no aguanto esta presión distinto Sé que todo cambió No recuerdo tu última, Dios